Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración eucarística desde la parroquia San Antonio de Padua, del sector de Gasco, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, correspondiente al Martes Santo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como San Antonio RTV. Nuestra celebración será transmitida por los canales Televida el Canal Católico de la Familia, Super Canal Caribe para los Estados Unidos, Canal 49 CTT, Teleimpacto Canal 52, Inmaculada TV, Super Canal 55 y por las emisoras Vida FM 105.3. Radio ABC, Radio María de la Alta Gracia, Radio Inmaculada en Atlanta, Georgia, USA y las emisoras que enlazan con ellos, entre otros medios hermanos y amigas. Oremos por los hermanos difuntos María Cristina Portorreal en su octavo día, Manuel Enrique Rivera Mejía, octavo mes, Ligia Ravelo, segundo año. Dianer Villamán Morrobel, tercer año, María del Carmen David, Albania Guzmán Calderón, Marta Viuda de Domínguez, Juan Domínguez Seijas, Manuel Espedito Abreu, Rafael Fernández González, Margarita Fernández La Sala, Manuela Fernández Gómez, Irma Fernández La Sala Giancarlo Fernández Díaz María Elena Bovea de Marrero Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística el reverendo padre Eduardo Mojica de los heraldos del Evangelio acompañado del diácono Juan González y acólitos del altar Hacia ti, morada santa, hacia ti. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros con hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la pasión del Señor, que merezcamos tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con el corazón y la mente a escuchar la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó En las entrañas maternas y pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha bruñida, me guardó en su ajaba y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor. Mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo para que trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que sea mi siervo y restablezca las tribus de Jacob, y convierta los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Tu boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi roca tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y tú el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente.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 me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: Con que darás tu vida por mí. Te aseguro que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 Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pueden sentarse este evangelio que hemos considerado nos muestra esa traición del corazón humano cuando se aparta de Dios y aquí personificado en Judas Siendo uno de los escogidos Por nuestro Señor Para ser de su colegio apostólico Era de los doce primeros Que él llamó Para seguirlo más de cerca Él que recibió En esa convivencia tan próxima Con nuestro Señor Tantas gracias Tantas bendiciones Tantas muestras de ser el Mesías Tantas muestras de amor Y sin embargo él está decidido ya a entregar al Maestro, a entregar a su Señor Cuando de nuestro Señor dice eso, uno de vosotros me va a entregar Vemos que esto se da también, esta manera de ciertas personas actuar con dobles de espíritu Con traición, eso se ve a lo largo de la historia, se repite en comunidades, se repite en varias situaciones y nuestro Señor cuando está diciendo esto, uno de vosotros me va a entregar lo está diciendo es para que se convierta esa persona le está dando gracias para que cambie su camino, para que vuelva a Él porque Él, nuestro Señor murió por todos, hasta por Judas también nuestro Señor Quiere, quería la salvación de Judas Pero cada uno en definitiva Es el que se encarga de aceptar o de rechazar la gracia Ahora, ¿cómo es posible que este hombre, Judas Después de tantos beneficios recibidos por nuestro Señor ¿Cómo es posible que haya llegado a este punto De querer entregarlo, de traicionarlo? Bueno, eso no se dio de la noche a la mañana ¿Por qué? Porque nada de grande se da repentinamente Nemo sumo fut, fit repenter Nada de grandioso se da de la noche a la mañana Eso venía con una preparación Fue en cosas pequeñas en las cuales Él empezó a apartarse de nuestro Señor Entonces las actitudes que hemos visto En días precedentes Cuando Judas eh, no quiere que se glorifique a nuestro Señor Que se le haga un reconocimiento Cuando por ejemplo María Magdalena Le enjuga los pies con un perfume de nardo finísimo el otro está pensando no en la gloria de nuestro Señor sino que está pensando es en su propio orgullo en su ganancia en su interés personal fueron cositas pequeñas miren qué grave es que la persona en cositas pequeñas no ponga vigilancia porque es en cosas pequeñas que la persona se puede ir o acercando o apartando de Dios y llega un momento en el cual este ya está decidido a traicionar al Señor Bueno, cuando dice nuestro Señor Que es uno de ellos, de los doce Quien lo va a entregar Los otros quedan perplejos Pero hay uno aquí En el relato de San Juan Uno, que el mismo dice El que Jesús tanto amaba Bonita la manera de San Juan Referirse a sí mismo Él no dice, bueno y entonces a mí Que era el que Jesús más amaba No, lo describe como una tercera persona Entonces, el que Jesús tanto amaba Estaba Reclinado a la mesa Junto a su pecho qué gracia enorme Tener tal proximidad con nuestro Señor Tal entrada con nuestro Señor Que Él podía tener el, la, la confianza con nuestro Señor De reclinar su cabeza Sobre el pecho adorable de nuestro Señor Hay varios eh, santos Y varias personas que coinciden en señalar De que ahí empezó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y ahí es que nuestro Señor le dice quién va a ser aquel en que a quien yo le dé este trozo de pan untado y después se vio que se lo entregó a Judas miren qué otra cosa impresionante que nos dice aquí el Evangelio de San Juan en el día de hoy dice que Judas recibió el pan untado o sea bien sabemos no era cualquier pan era nada más y nada menos que el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor la comunión, la sagrada comunión, detrás del pan entró en él Satanás es lo que sucede a la persona que no está preparada para recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor la persona que está en pecado grave y se acerca a recibirlo así Comete otro pecado mayor, un sacrilegio Y por eso dice aquí, entró en él Satanás O sea, mayor gravedad de pecado Y bueno, ahí vimos todo lo que viene a continuación Como Judas sale Pero es porque ya se ha cumplido el tiempo de Dios Y miren qué impresionante Sabemos que Judas salió para ya eh, ejecutar su traición Y sin embargo nuestro Señor hace esta afirmación tan maravillosa dice eh, Dios lo glorificará al Hijo del Hombre el Hijo del Hombre y así Dios es glorificado en Él o sea, está viendo nuestro Señor la glorificación de Él mismo en ese momento que es de tragedia en ese momento que lo, lo que sabemos es que se aproxima su pasión y todo como fruto de esta traición de Judas y de otros más que se arquitectaron para en lugar de recibir a nuestro Señor perseguirlo, querían aniquilarlo y nuestro Señor ya está viendo la gloria Qué ejemplo para todos nosotros porque nosotros podemos ver también momentos en los cuales la iglesia pase como que por una pasión, como que una segunda pasión siendo el cuerpo místico de nuestro Señor la Santa Iglesia Dios permite también que la iglesia viva momentos así de traición de ataque, de persecución y sin embargo ya debemos de estar viendo la gloria que hay después de toda esa persecución después de toda esa tiniebla si Judas hubiera tomado la actitud de Pedro que después de haberlo negado a nuestro Señor tres veces como nos dice aquí el final del evangelio de hoy nuestro Señor después de que Pedro dice no Señor yo te seguiré a donde vayas Pedro estarás dispuesta a ver la, la vida por mí te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces Pedro también lo negó a nuestro Señor pero miren qué diferencia con Judas Pedro se arrepintió se dice que Pedro de tal manera lloró su falta que se le abrieron dos surcos en los ojos de tanto que él lloraba su falta, su pecado pero es que él acudió al perdón de Dios. Él fue y pidió esa misericordia de Dios y la obtuvo. Judas no quiso ir a pedir perdón, porque esta es la misericordia de Dios, que por muy grande que fuera el pecado cometido, y aunque lo hubiera traicionado y entregado y vendido a sus maestros por 30 miserables monedas, seguramente que nuestro Señor lo hubiera perdonado si Él se hubiera acercado a él en el sacramento de la confesión ante alguno de los otros apóstoles Pedro, en fin, después de haberle pedido perdón a Nuestra Señora seguro que ella le diría yo te perdono como madre pero ve a alguno de, de los apóstoles pídele perdón y seguramente que vas a obtener el perdón sacramental eso no quiso hacer Judas, no quiso ser humilde miren lo que es el orgullo Nuestro Señor lo hubiera perdonado una vez alguien idealizaba esta situación así eh, como que si Judas se hubiera arrepentido y que hubiera ido a pedirle perdón a nuestro Señor a través de el apóstol San Pedro en el sacramento de la confesión y entonces se imaginaba un Judas convertido arrepentido verdaderamente y le hubiera ido a decir mira es que yo negué a, a nuestro Señor ¿qué le respondería a Pedro? pues yo lo negué tres veces pero Él me ha perdonado, vamos a seguir adelante No, eso no quiso hacer Judas Así que vamos a continuar esta Eucaristía Pidiéndole a nuestro Señor que nos dé esa actitud de alma De, primero que todo, de nunca llegar a negarlo Nunca llegar a traicionarlo, Dios no lo permita Pero si alguna vez llegamos a tomar una actitud Que como que sea contraria a los deseos de la voluntad divina De nuestro Señor, que ahí mismo cuanto antes Vayamos a pedirle perdón en el sacramento de la reconciliación y que nunca lo vayamos a recibir en la Eucaristía estando en pecado grave, porque ahí va a ser peor para nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado, concebido. Jesucristo el Señor ha sido glorificado por el Padre con la resurrección de la muerte. Confiados en su mediación, oremos. Por la iglesia que acompaña a Cristo en el camino de la pasión, roguemos al Señor. Le rogamos. Por los que deciden impunamente. La muerte de tantos inocentes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh por los que dan su vida por Cristo al servicio de los pobres y de los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Por nosotros y por todos los cristianos que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te, rogamos, Te rogamos. Concédenos, Señor Dios nuestro, participar en los frutos de la pasión gloriosa de tu Hijo, mientras nos disponemos a celebrar el memorial de su Pascua, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia tuya, a la que haces partícipe de tus dones santos, y concédele llegar a poseerlos plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.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 Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza.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 y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios, Dios mío, mío crea en la a de Señor, Señor en mi hermosa que Señor.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 Gloria y alabanza Señor, a ti, Señor. Y alabanza, Señor bendito ti, Señor, y alabado seas, seas por siempre, siempre, Señor. Este es, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.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 Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos María Cristina Portorreal Manuel Enrique Rivera Mejía Ligia Ravelo Dainer Wilman Morrobel María del Carmen David Albania Guzmán Calderón Marta Viuda de Domínguez Juan Domínguez Seijas Manuel Expedito Abreu Rafael Fernández González Margarita Fernández La Sala Manuela Fernández Gómez Irma Fernández La Sala Carlos Fernández Díaz y María Elena Bovea de Marrero, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios,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 Tuyo es el, rey, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor. señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, como hermanos, dense en el abrazo de la paz. De Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los fieles presentes se dirigen a comulgar. Invitamos a quienes nos acompañan a través de las redes a vivir unidos en oración en este momento de comunión.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 Rezaré De rodillas Me pondré Puede ser que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo, me perdone Dios mi amigo, para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo, me perdo de Dios amigo. Saciados con el don de la salvación invocamos Señor tu misericordia para que este sacramento con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida temporal nos haga participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén. Unos avisos breves antes de la bendición pueden sentarse Seguimos con nuestro retiro, decimosexto retiro espiritual viviente, crecimiento y evangelización en esta Semana Santa 2023. Esta noche, en Martes Santo, tendremos la conferen al conferencista reverendo Padre José Pastor Ramírez, con la meditación Siete Formas de Morir al Pecado para Vivir la Honestidad y la Interioridad. Y mañana miércoles santo nos visita el Padre, el Monseñor José Dolores Grullón, con la meditación Resucitar con Cristo para una vida plena y honesta. También recordamos el Jueves Santo, que inicia el Triduo Pascual, inicia con la Misa Crismal en la Catedral Primada de América, y luego aquí tendremos la celebración de la Santa Cena y lavatorio de los pies a las 7 de la noche. También invitamos a todos los jóvenes a participar de la Pascua juvenil de 2 de la tarde a 5 que inicie ese día en el colegio Nuestra Señora del Carmen. El viernes tendremos nuestro habitual Via Crucis viviente a las 3 de la tarde. Y luego la celebración a las cinco de la tarde. Tendremos la adoración desde el jueves a las 8 de la noche hasta el, domi hasta el viernes a las 12 de la noche. Y el sábado santo de gloria los esperamos a las siete de la noche. Ese va a ser un día hermoso de solemne vigilia pascual, la noche de la luz, la renovación de nuestro bautismo la bendición del agua y el recorrido por toda la historia de la salvación. Ojalá puedan venir a disfrutar de esta hermosa Semana Santa 2023. Buenos días. Saludamos a la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.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 Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida.